¿Qué vas a hacer hoy? Ah, bueno. ¿Cómo estás? Bienvenida al canal de las hermanas Tecles, las Tecles Sister, donde comparto contigo las herramientas que tú y yo necesitamos. Ay, ay, ay. En este vídeo te voy a hablar de tres pasos del proceso de toma de decisiones para entrenar, para estrenar, para volver a tener ese bienestar emocional y estar en paz contigo. Así que si este tema te interesa, vámonos para adentro. En general, el proceso de toma de decisiones ayuda a los gerentes y a otros profesionales de negocios a resolver problemas. ¿Cómo? Pues examinar las opciones alternativas y decidir la mejor ruta a seguir, ¿verdad? Vale. Bueno, pues el uso de un enfoque paso a paso es una forma muy, muy, muy eficaz de tomar decisiones bien fundamentadas que tienen un impacto positivo en los objetivos a corto y a largo plazo, ¿vale? Entonces, lo mismo vamos a aplicar en nuestra vida personal. El proceso de toma de decisiones comerciales se divide comúnmente en tres pasos. Los gerentes pueden utilizar muchos de estos eh, pasos sin darse cuenta, obvio, pero obtener una comprensión más clara de las mejores prácticas puede siempre mejorar la efectividad de sus decisiones. Pasos del proceso de toma de decisiones. Vamos a ver entonces los tres pasos claves del proceso de toma de decisiones. ¿va? Identifica la decisión. El primer paso para tomar la decisión correcta es reconocer el problema o la oportunidad y decidir abordarlo. ¿Verdad? Vale, pues tienes que ver la decisión que marcará la diferencia. En primer lugar, respira, sister. Es normal sentirte abrumada por una sensación de injusticia o por la confusión. Lo que debes hacer es mirar en tu interior y centrarte en el cambio que con más fuerza deseas ahora. Piensa en grande, pero no olvides específica. Nadie puede resolver un problema de una vez por todas, pero ser un game changer, un agente de cambio, sin duda te dará la oportunidad única de ser una parte fundamental del proceso de resolución a partir de un pequeño cambio. Un pequeño cambio trae un cambio grande. Para saber cómo de importante es un problema para ti, debemos observarlo desde las siguientes perspectivas. Puede ser, vamos a, son cuatro, ¿ok? Puede ser un problema oculto. Entonces, hazte la pregunta, ¿tienes un problema pero no eres consciente de ello? Segundo, puede ser un problema pasivo. ¿Tienes un problema pero no te preocupa la solución o no estás motivada para solucionarlo? Tercero, es un problema activo. ¿Tienes un problema y has buscado una solución sin éxito? O cuarto, es un problema urgente. Y te preguntas, ¿tienes un problema urgente y buscas una solución rápida porque la que tienes no te sirve? Para ello, estas preguntas te van a ser de gran ayuda. ¿Cuál es el problema que tengo? Obviamente es una pregunta obvia, pero es que a veces ni siquiera nos la hacemos. ¿Okay? Um, ¿El problema que tengo ahora mismo es temporal? ¿O es um, a largo plazo? ¿El problema que tengo ahora mismo me afecta personalmente o afecta a más gente? ¿Es un problema solamente para mí? ¿O es un problema para más gente o para la comunidad o para el entorno o el, o el clima? No sé. ¿Ok? Estas preguntas te pueden ayudar a identificar un poco en el momento en el que estás ahora. ¿Cuál es la situación en este, en este preciso momento? Y... Luego vamos a ver si quieres seguir participando de ello, obviamente. Por eso primero identificamos siempre cuál es el problema. Digamos, la debilidad también es algo muy bueno. ¿Qué debilidad tengo yo? ¿Qué debilidad encuentro yo ahora mismo en esta situación? Que entonces se hace un problema. Porque quizás a veces, lo, no sé, nos falta un idioma, yo qué sé, por ejemplo. ¿Ok? Identifica todas estas preguntas y anótalas en tu cuaderno de trabajo. Identifica el problema. Segunda. Recopilar información. A continuación, a continuación del primer paso, es el momento de recopilar la información para que puedas tomar una decisión basada en hechos y en datos. Esto, vamos a ver, esto requiere hacer un juicio de valor, ¿vale? Determinar qué información es relevante para la decisión en cuestión, junto con cómo puedes obtenerla. Entonces, pregúntate qué necesitas saber para tomar la decisión correcta. Luego busca activamente a cualquier persona que necesite participar, obviamente, o cualquier cosa que necesite participar. Hay una frase que me gusta mucho que dice, como que los gerentes buscan una variedad de información para aclarar sus opciones, una vez que han identificado un problema, que requiere una decisión. Identificar exactamente datos y hechos, datos y hechos. Hazte todas estas preguntas y anótalas en tu cuaderno de trabajo. La fuente de información primaria es la que se obtiene directamente de la realidad misma, sin sufrir ningún proceso de elaboración previa. Eh, son las que recoges por ti misma en contacto con la realidad. Y la técnica de la fuente de información secundaria es la que es documental, digamos, y su fuente suele ser internet, las bibliotecas, organismos estatales, de empresas, las librerías, los familiares, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez hecho esto, identificamos las alternativas. Una vez que tengas una comprensión clara del problema, como hemos visto en el primer paso, es hora de identificar las diversas soluciones a su disposición. ¿no? Es probable que, que tengas muchas opciones diferentes cuando se trata de tomar una decisión. Por lo que es importante proponer una variedad de opciones. ¿okay? Opción A, opción B, opción C, opción D, lo que sea. Esto te puede ayudar a determinar qué curso de acción es la mejor manera de lograr tu objetivo. Por ejemplo, si quieres aprender inglés, ¿no? ¿Cuáles son exactamente las opciones? Pues puedes estudiarlo online, te puedes ir a un país de habla, de, de habla inglesa, puedes eh, estudiar con un compañero, eh, Meeting, Duolingo, con una app, o sea, si te das cuenta hay varias opciones, ¿verdad? ¿Verdad? Y así puedes uh, proponer toda esa variedad de opciones, puedes entonces determinar qué curso de acción te gustaría. Porque obviamente no es lo mismo descargarte la app de Duolingo y estudiar el idioma aquí en tu casa, que puedes estar, digamos, en pijama, que irte a un país de habla inglesa, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, identifica todas esas alternativas que, que tienes y anótalas eso en tu cuaderno de trabajo. Estas preguntas te pueden ayudar. ¿Dónde me gustaría estar de aquí a cinco años? ¿Cómo me gustaría tener mi vida de aquí a cinco años? ¿O dentro de diez años? ¿O X años? Si tomo esta acción, A, B, C, lo que sea que, hayamos, que vayamos a elegir, quizás, ¿no? Mirar más allá, ¿esa decisión me hará feliz? Como digo, no es lo mismo estudiar la app en tu casa que irte a un país, ¿ok? ¿Me hará feliz irme a un país o me hará feliz más que quedarme aquí? Y la utilidad. Ten en cuenta también la utilidad. Por eso me gusta siempre mirar el foco un poco más afuera, digamos. No solamente en el momento presente o es que tiene el problema, que a veces es como una nube negra que se nos pone encima de la cabeza, sino mirar el horizonte más allá. Es como cuando salgas a pasear con tu perro por la mañana y solo escuchas los pajaritos, ¿no? O sea, un horizonte más grande. ¿Qué, qué te puede ayudar a tomar esa decisión? ¿Dónde te va a llevar esa decisión? Se trata de tomar una decisión que sea acorde a tus principios, acorde a tus valores. ¿Te das cuenta? Uno de mis valores, por ejemplo, es la sabiduría. A mí me encanta el conocimiento, soy una chica intelectual. Adquirir sabiduría para mí adquiere muchísimo valor y es algo que siempre hago. Siempre he estado estudiando y soy una estudiante eterna de la vida. Eso es un valor importante para mí. Por lo tanto, cuando tomas decisiones, ten en cuenta también tus valores, tus principios. Tengo una amiga, por ejemplo, que no quiere usar plástico, ¿no? Esas cositas. Y ves entonces toda la variedad de opciones que puedes tener. Diana de Gales dijo, lleva a cabo un acto de bondad al azar sin esperar recompensa, con la certeza de que algún día alguien podría hacer lo mismo por ti. Y Frida Kahlo dijo, sola, porque cuando no sabes qué lugar ocupas en la vida de alguien, es mejor que no ocupes ninguno. Es decir, cuando no tienes la certeza de algo, preferible que no ocupes ninguno y te vaya por otro lado. Estamos aquí para transformar tu día de débil a ¡yuhu! con nosotras. Estamos contigo, sister. Te creemos. Sabemos que los que has pasado quizás es una mierda. El problema que tengas puede ser también. Lo sentimos muchísimo, de verdad. Te abrazamos, valiente que eres. Te abrazamos, ¿ok? Entonces, ahora estamos tomando la decisión, como a nosotros nos encanta tomar decisiones. A ver, ¿cómo podemos salir de esa situación? Continúa, por favor, compartiéndolo y preguntándonos lo, qué es lo que quieres que te enseñemos. Estamos aquí para ayudar. Yo lo que hice fue buscar en Internet qué eran los valores y ejemplos de valores para saber un poco por dónde me rijo. Por ejemplo, un ejemplo de valor es la alegría. Tener la alegría como valor implica siempre una actitud positiva, incluso ante las situaciones negativas de la vida. Otro valor, por ejemplo, es la compasión. Tener la compasión como valor implica no solo ser consciente del sufrimiento ajeno, sino también evitar juzgar duramente las faltas ajenas, siempre considerando las limitaciones y debilidades que llevaron a cometerlas. Otro valor muy grande es la gratitud. Reconocer a quienes nos han prestado ayuda y nos han beneficiado, incluso involuntariamente. Otra, otro valor es el optimismo. Pues te permite observar la realidad considerando las posibilidades y aspectos más favorables. ¿Otro, perdón, otro valor, por ejemplo, la sinceridad, que es expresar los propios sentimientos y pensamientos como son realmente. O el respeto, que es la capacidad de aceptar la dignidad de otros. En algunos casos el respeto está asociado, a, asociado a, a otros aspectos, a otros valores. Y entonces esa búsqueda que vas a hacer en Internet te va a llevar a descubrirte y es súper bonito y te recomiendo que te las anotes entonces en tu, en tu libreta y descubras qué valores me rijo. Y luego también que los sintetices. Yo al final me quedé de, no sé, de 50 valores, me quedé con 5 que describen para mí exactamente cómo quiero llevar mi vida. Lo reduces a 5, a 3, a algo que puedas tener en tu cabeza siempre, tenlo presente, anotado en tus notas de, de tu teléfono también, por ejemplo. Dice Brian Tracy que tu actitud es una expresión de tus valores, creencias y expectativas. Y Kant dijo que dos cosas llenan mi mente cada vez con mayor asombro y admiración. El cielo estrellado sobre mí. Y la ley moral dentro de mí. Me encanta esta. ¿Vale? Tú y yo juntas estamos aquí para crear y crecer en nuestra perfecta resiliencia. Y consiguiendo grandes logros para apoyar así a otras sisters, a otras hermanitas, a otras familias. Para que nuestros hijos no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Para transformar el legado de nuestros hijos desaparecidos mientras vamos prosperando en la economía virtual. ¿Qué hay mejor para tus hijos? ¿Qué hay mejor para tu familia? Si tú prosperas, si tú avanzas en el, el, el árbol genealógico de tu familia. Bueno, pues con este pe peque pequeños pasos, tres pasitos, anótalo en tu cuaderno de trabajo, explora, valiente guerrera, únete a las sister, estas resilientes que somos, y te damos, te damos, te damos un abrazo virtual. Te dejo entonces con estos deberes para que disfrutes este verano y este nuevo redescubrimiento de la persona más importante del mundo, que eres tú mismo. Espero que te hayan quedado súper claras los tres pasitos y aplica estos pasitos que te acabo de compartir y que van a llevar tu vida al siguiente nivel. En el siguiente vídeo te voy a hablar de cómo aprovechar la soledad. Quizás ahora en verano... En julio, en agosto, te ha tocado quedarte sola unas semanas, un tiempo. Pues lo veremos en el siguiente vídeo. Así que, corazón, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!